¿Pero qué moto es esta? ¡Una India Scout Bobber! Bueno... Tiene una rueda delante... Tiene otra detrás A ver si arranca esto... Que la moto no es mía. Que me la han dejado, eh. Que no la he robado la moto, eh. Tía, aquí como te descuido estoy quemando con el tubo ¡Cago en Dios! ¡Me quemo, tío. Venga, tira Na, na na na na na. Bueno, voy a usar solo el freno de delante, ¿eh? <ríe> Hostia. La verdad es que la moto es un flipazo, llevar una moto de estas, ¿eh? ¡Como cómo tiras de abajo esto. <ríe> Hostia. Qué puta locura. 100 caballos. Hostia. Ah, oh, indicador de marcha, qué bueno. Plegar con esto es extraño De cojones ¡Bua! ¡Bua! Atención, semáforo en rojo Vamos a ver si somos capaces De poner el punto muerto En la moto Va, ya le he cogido el truco Venga ¡Délegas, coño! Bueno, aquí pica el embrague Claro, es otro concepto de moto Pero, hostia, es divertido, ¿eh? Porque son motores que tiran desde muy abajo Tranquilitos Y, y la verdad es que Indian se lo ha currado con esta moto, ¿eh? bien eh no está mal eh no está mal Va a ser una moto de 200 y pico kilos no está nada mal eh está indian Scott Bobel la original Oye, pues el culo tiene una posición que es cantidad, pero cantidad de cómoda, ¿eh? Se queda como ahí, como encastrado. Y es cantidad de cómoda. Tengo la manía de echarme para adelante y pienso que veis la CBR, tío. en ah, la puta! Eh. <risa> Poner punto muerto si es súper fácil, tío. Oh, se me están calentando los huevines. Vibraciones en los espejos, retrovisores, pero bueno. ¡Ah! Entra bien en curva, ¿eh? Te olvidas de que pesa tanto, tío Está bien como moto de paseitos cortos No es algo que me desagradaría, ¿eh? Una moto así, ¿eh? esta moto lleva solo un sillín vale como accesorios existen para dos pero bueno es la estética de esta bober minimalista justo con lo que se necesita y bueno se hace extraño ver el cuenta revoluciones en números pero bueno Tampoco en esta moto no es muy importante. Se nos ha cortado el grupo. Nos ha cortado el grupo. Esto marca aquí 200. Bueno, es la filosofía de esta moto Pasaditos tranquilos Bueno, es una moto que está bien hecha eh. Hay que reconocerlo hola señor hola público hola público bueno una Indian, hola eh, ¡Mola mucho. ¡Mola mucho. ¿Te pasa, te pasa todo? Me sorprende. Hostia. Eh.